Muchachos les traigo noticias de último minuto que seguro a muchos de ustedes les va a poner los pelos de punta El día de hoy un streamer de los más grandes que hay en habla inglesa de Marvel Snap llamado DeraJN Ha entrevistado o ha invitado mejor dicho de manera casual a un desarrollador de second dinner que se llama Tian Ding Como pueden ver ustedes aquí en la pantalla les estoy mostrando justamente el stream donde ellos han tenido este encuentro Y es un stream que dura 6 horas y 41 minutos, ¿O Se imagina todo el rato que han estado hablando yo alcancé a ver la última parte del stream pero lo bueno es que en Twitter hay un muchacho que ha compilado toda la información y ha puesto un resumen de todo lo que se dijo durante todas estas 6 horas con 40 minutos de conversación antes de arrancar agradezcamos a Blue Rain, quien es el usuario que se ha encargado de poder compilar lo más importante de todo lo que se ha hablado y poder sacarnos información relevante de todo esto y como se los he recalcado este ha sido un stream de 7 horas y no todo el stream Tian Ding se lo ha pasado pues hablando sino también ha habido momentos donde Tera ha estado jugando y Tian ha estado viendo pues el juego ¿no? las cartas por ahí que se estaban lanzando y en otros momentos si sí ha estado respondiendo incluso algunas preguntas también que se estaban haciendo en el chat o que Tera directamente le estaba haciendo pero de seguro te estarás preguntando ¿tío? ¿quién es Tian Ding? bueno Tian Ding es un desarrollador de Second Dinner pero tiene un trabajo bastante específico y muy interesante yo estuve indagando un poquito sobre quién era él ya que era la primera vez que escuchaba su nombre y he llegado a su Twitter Y aquí en su Twitter lo que te dice es que es Principal Data Scientist and Game Designer o sea es diseñador de juego y además también es el principal o es el jefazo se podría decir en lo que es es como un científico de data no él se, él se encarga de analizar seguramente toda la data que va entrando al juego como las métricas seguramente de los del win rate de un mazo o de cuáles son las cartas más jugadas me imagino que algo así debe ser su chamba pero si ustedes de repente tienen una idea más, eh, más clara sobre lo que se puede lo que él puede hacer, pues igual lo pueden dejar aquí en los comentarios. Incluso él dice que previamente trabajó también en Hearthstone para Hearthstone Blizzard, y también dice que tiene un doctorado en matemáticas. Esta es una cuenta personal de él, y pues bueno, ahora vamos a ver qué cosa tiene para decirnos en resumen sobre todas estas 7 horas que fue invitado en el stream de Dera, muchachos. Revisemos primero la primera parte de la publicación de Blue Rain, que es donde parte todo, pero veámoslo en español rapidito. Acá dice, "Dera JN tuvo a Tian Ding de Second Dinner en transmisión de manera no oficial." Tian y Dera brindaron información valiosa o oh, información maravillosa. Gran stream, gracias chicos Dice, y acá hay una parte que es importante Que dice, estaba tomando notas rápidamente Siempre existe la posibilidad De que escuché algo por error Es como que un margen, digamos, de error que puede tener Estas notas, dejé de tomar notas Después de 4 horas, porque imagínense que ha sido Un stream largo, y no todo el stream Pues han estado hablando, sino también Ha habido juegos de por medio y tal Entonces, de aquí vamos a saltearnos A la parte, a esta parte que es Última, después de todas las notas que ha dado Blue Rain acá, porque son en total nueve publicaciones. Acá dice eh, Dera hace una aclaración y dice este, este, alguna de las notas resumidas, dice que él ha puesto acá están un poco fuera de lugar eso es lo que él dice acá, dice Tian ha sido un poco más eh, caucioso, más cuidadoso se podría decir, y muchas de estas cosas que él ha dicho han sido más que todo como un quizás, o un pues vamos a ver, ¿no? mientras que las notas que dice Bloom rain se están viendo como si fuesen pues eh, anuncios definitivos ¿no? pero igual él agradece por la transcripción, y aquí blu Rain le responde a Dera y le dice sí, es bastante justo lo que tú dices y que además no es fácil, ¿no? haber compactado y haber resumido toda esta información de cuatro horas de transmisión ¿no? y además que dice que él había puesto una advertencia en su publicación principal sobre el hecho de que también puede haber un margen de error en todas estas notas que él había transcrito incluso él lo pone acá también, ¿verdad? que habían cuatro horas de streaming que por si había una posibilidad de todas maneras de que puede haber algún error al momento que él estaba haciendo la transcripción, lo cual digamos que es algo bastante válido, puede pasar y qué bueno la verdad que está haciendo la aclaración. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que dice el desarrollador Tian Ding. Bien, muchachos, veamos entonces la primera publicación y acá nos dice que Tian se refiere a ciertas cartas. En la primera parte dice que la mejor carta en los MMRs más altos que se juega va a ser Saurón, ya saben que es un el mazo Saurón de Saurón solamente se juega con Shuri, sin Shuri no es posible Saurón tampoco, así que lo tenemos a Sauron dentro de estas esferas Competitivas altas donde más se encuentra presente Luego tenemos que la mejor Carta en general De todos los MMRs o todos los rangos Se podría decir que es lo que más se ve es Red Skull Ahora yo acá tengo una duda Porque si es Red Skull se ve A nivel general y Sauron se ve En las esferas competitivas altas eh, no debería ser Shuri en todo caso la, la, la carta que ocupe ambos lugares Porque sin Shuri Estas cartas no se usan tanto la verdad O no tienen mucha justificación para ser usadas Pero al final estamos hablando pues De Tian Ding que es una persona que tiene acceso A toda la data interna del juego Y él de primera mano te está diciendo estas cosas Así que me imagino pues que, an que Antes que Shuri estas cartas Seguramente deben estar yendo pues con mayor preferencia Así que bueno vamos a darle Igual el visto ahí con eso Y vayamos a la parte siguiente que dice otras cartas que también son buenas es Thanos, Quinjet y Lockjaw, que estas cartas en los diferentes niveles de juego o en los diferentes rangos también se está viendo bastante seguido y aquí dice que también Tian eh, nota ¿no? que Thanos es una muy buena carta después del buff que le han hecho, ahora o sea, se ha vuelto mucho mejor porque incluso ahora también se está comenzando a jugar Thanos dentro de los dentro de las partidas, no de, de los mazos de Thanos de, de lo que antes eso no sucedía y dice que él aquí se arrepiente de no haberla pingueado <risa> Después o antes del buff en este caso no Aparentemente él también como desarrollador No es que él tenga pues todo el acceso a tener todas las cartas del juego Sino que tiene que ir farmeando también así como todos Según tengo entendido Porque dice que él acá no ha podido eh, Se ha arrepentido de no haber podido pinguear a Thanos Ahora que está ya siendo bafeado buff, Y tiene que buscarlo hasta poder comprarlo Y aquí en la tercera parte nos dice que también Shuri no será nerfeada Pero aquí después Blood Rain hace una aclaración Y nos dice que esto es una opinión de de Tian y que incluso esto se refería a que no va a ser nerfeada al menos en el siguiente parche que venga, o sea eso quiere decir que más adelante de repente Shuri sí pueda ser nerfeada, se tiene que entender que todos estos comentarios que hace Tian son opiniones personales se podría decir como desarrollador de ese condiner más no son cosas definitivas digamos, no no el hecho de que diga que Shuri no va a ser nerfeada no significa que nunca la van a tocar, que va a ser una carta totalmente intocable, sino que al ser una opinión te está dejando la posibilidad de que más adelante de repente si sí la pueda modificar de alguna manera y aquí también nos dice que cuando le preguntaron a él si aero es un problema acá él dice que aero es una carta que están teniendo o están manteniendo un ojo muy cerca a esta carta o sea le están vigilando de muy de cerca y él dice yo no diría que esto es un problema pero es una muy buena carta y aquí lo que dice más abajito es que Mr. Negative limita o limitaba el espacio de diseño Porque aquí entre paréntesis te dice antes del nerfeo en la beta Me imagino que an porque antes lo que pasa es que Mr. Negative creo que era un 4-4 o era un 4-3 me parece Y pues era una carta bastante fuerte y la terminaron nerfeando como dos veces Para que termine siendo una carta de coste 4 con menos 1 de poder Pero aún así me parece que está diciendo que de todas maneras limita el espacio de diseño la presencia de Mr. Negative Y yo creo que es difícil para ellos poder hacer cartas que tengan coste cero Así como Arnim Sola de repente no O el que ahora también es Dark Hawk es un coste cero Porque esto hace que puedan ser más posibles Que sean usadas en el, digamos, en el mazo de Mr. Negative Y de repente se vuelvan muy rotitas Y aquí nos vamos más abajo en la parte 4 Y dice cartas que tienen un bajo win rate Que es menos del 50% Pero tienen un buen retorno en cubos Ahora, dentro de este paréntesis se encuentran 5 cartas, de las cuales 4 cartas se usan en el mazo de Galactus viejo, y aquí la única carta que no se usa es Gela pero las demás, sí y yo les estaba diciendo hace un tiempo de que entre Galactus y Thanos, Galactus tiene pues una forma de avanzar más segura en cubos, pero pues con digamos teniendo menos cubos en retorno, mientras que Thanos era mucho más arriesgado de jugarlo pero que también te daba pues esta chance de que se jugase hasta el final de la partida y podría darte Digamos que más seguido 8 cubos De lo que te daría pues Galactus Y aquí te dice algo interesante Te dice que Mr. Negative es malo Incluso con ambos indicadores Tanto en retorno en cubos como en win rate Y aquí más abajito te dice Que el top 5 de las peores cartas Que hay en el juego vendría a ser Crystal, Agatha, Magic, Hawkeye Y entre paréntesis te dice que pues Él al menos llegó a escuchar 4 ¿no? de, lo que, de lo que llegó a escuchar Pero de todas maneras está muy valioso Que, te, que estemos escuchando de de parte, digamos, de un desarrollador que maneja y analiza la data del juego. Que estas son de las peores cartas. Ahora, Magic, de todas estas cartas de acá... Magic me parece que es la mejor de estas, de estas cuatro al menos que estamos viendo acá Al menos en mi caso yo lo utilicé En un mazo donde sí me, donde sí me permitió Llegar a rango 100, me permitió llegar a infinito Justamente esa temporada Así que yo no diría al menos, en mi, al menos En mi opinión personal y dentro de mi experiencia Digamos utilizando este mazo Donde estaba Magic, que Magic de por sí No era mala, justamente Magic me daba pues eh, La chance de poder ir hasta turno 7 Y poder ganar la partida justamente Con toda esta explosión de combo que tenía el mazo Pero de todas maneras el desarrollo y dentro de su data te está diciendo que estas son de las peores cartas que existen en el juego Y es verdad Agatha pues solamente se juega más que todo para farmear potenciadores por ahí Y experiencia de pase de temporada Crystal yo no he visto que se juegue casi nada. Y eh, Hawkeye y al menos pues se juega de repente por ahí en serie 1. Pero ya a partir de serie 2 ya pierde un poco el encanto. Pues ya saben con el ingreso ahí de Killmonger. Entonces sí, o sea de cierta manera se puede, se puede ver que pueden ser malas cartas. Aunque pienso también que hay otras cartas también que son malas. Que no se están usando casi nada. Pero según la data que tiene él. Te dice que estas cartas son de las peores. De todas maneras sigamos entonces a la siguiente parte. Y aquí podemos ver que dice que Thanos. Y Red Skull están entre los mejores mazos. Bueno, es verdad, Thanos tiene un mazo que es muy pero muy bueno, todo el mundo lo quiere tener y la verdad ahora el metajuego se está viendo muy muy este, seguido Thanos también, porque es que tiene para ponerle de todo realmente Thanos, es una es un mazo que se desarrolla demasiado bien, tiene mucha explosión y te hace ganar también buena cantidad de cubos, o sea lo lleva al, al oponente hasta el final de la partida, no es como Galactus es totalmente lo opuesto, ahora luego Red Skull también que es en el mazo donde se, se está viendo con Shuri, ¿no? es bastante común ahí, Shuri es un mazo también que luego de Thanos se está volviendo Muy fuerte y pues ahí Él te dice, ¿no? Thanos y Red Skull son las cartas Son de los de los que están Dentro de los mejores mazos, ahora dice Que el, el mazo Más jugado que tiene Que dice que está como que por debajo del Promedio vendría a ser el, el Profesor X Control, que me imagino Que ese mazo será con el que se usa Daredevil, Gamora, Hawk Goblin Pues de repente Scorpio eh, Tal vez ahí Iceman y cosas así Luego dice Galactus tiene un... O sea, tiene el win rate... Lo tiene negativo... Pero tiene eh, en, el, en el tema del Cube Rate. Del, de ganancia de cubos. sí es positivo. Pero como les decía. Galactus es un mazo que se puede jugar más a la segura. Para subir. O sea para ganar cubos. Pero vas ganando de a poquitos. O sea, es una subida muy lenta. Pero sí, sí digamos que te garantiza. El hecho de que vayas ganando cubos. Pero de a pocos y muy lento. En cambio Thanos es más inestable. Es más arriesgado. Pero pues te puede llegar a ganar. mucho más cubos por partida. Luego te dice que Sandman Wave. Y, y, y generalmente el lock es excelente y Sabu también. O sea, aquí te está hablando justamente de los mazos. Recuerden que también habíamos estado jugando. Y les había recomendado también un mazo de Sandman. Donde se juega a Donde se puede jugar Electro. Incluso a veces ponen a Psylocke También para que Sandman salga pues en turno 4. Nada más y desde ahí comienza a fastidiar la estrategia del rival. Y luego pues eh, también dice que también Sabu es excelente. Bueno, Sabu se estaba jugando también ahora con Mr. Negative. Y por ahí en alguno, algún mazo de Darkhawk también seguramente. Pero él dice que es excelente. Excelente que estos mazos, que estas cartas se ven también bastante en ciertos mazos. Vayamos a la parte 6 y acá te dice que Thanos, el win rate de Thanos, se ha incrementado después del buff que le han dado a Thanos. Y pues sí, o sea, prácticamente Thanos se ha vuelto un Infinite o incluso un poquito más poderoso que un Infinite porque si tiene todas las gemas jugadas... Thanos llega a tener 6-21 O sea 6 de coste por 21 de poder Le llega a ganar a un Infinite y sin ni siquiera tener la restricción Digamos de que no puede jugar en turno 5 O sea simplemente lo juegas en turno 6 y ya Pero hay algo importante de Thanos También que necesitas tener la gema Morada que no recuerdo ahorita cuál era la, El nombre de la gema morada que es de 1-3, pero esa necesitas tenerla presente después de haber jugado todo lo demás para que Thanos tenga este bosteo ¿no? de 10 puntos de poder. Ahora, tienes acá lo que te dice es Cera Control, es un deck como que un deck intermedio, o sea de juego medio bastante bueno, que creo que lo está reconociendo. Ahora, acá hay una nota que dice, otros decks también fueron dichos pero el, el, la, el criterio ¿no? de stats no han sido muy claros. ¿no? O sea, menos formales, pero eh, de alguna forma interesantes, dice, de todas maneras. Pero acá él solamente menciona lo que más le ha resaltado de lo que él ha escuchado. ¿no? Y acá dice que Galactus Sandman... Y, este, y el mazo de movimiento también han sido, eh, han sido también como que anunciados o reconocidos, no acá en este caso él te está enseñando también algunos eh, mazos no sé si acá se puede ver completo, no acá no se puede ver completo, pero de todas maneras yo les voy a dejar el enlace, tanto del stream de Dera como este enlace esta, este enlace de acá de Twitter para que ustedes puedan ver los mazos más completos luego en la parte 7 te dice sobre el ladder ¿no? ¿qué opina Tian sobre el ladder? y acá muchachos se viene también información muy interesante, porque él dice tú solamente serás eh, enfrentado en contra de jugadores de rango infinito desde el rango 70 o sea, desde que estás en rango 70 hacia adelante, sí te pueden tocar o te puedes enfrentar con jugadores que ya estén en rango infinito, muy interesante porque a mí también me pasaba que yo me estaba encontrando con muchos jugadores de rango infinito estando pues en rango 75 78, y ahora que él lo está aclarando es algo bueno, creo yo de todas maneras que deberían de comenzar a enfrentar a gente de rango infinito a partir de rango 90, creo que rango 70 es demasiado porque a veces te encuentras con gente que está en rango infinito que ya tienen todos los mazos, tienen todas las cartas, es un poco difícil poder enfrentarse con ellos porque tienen mazos tier y creo que esto sí deberían ellos de revisarlo no y debería de ser todavía de que a partir de rango 90 se vuelva pues una cosa donde ya te comienza a tocar gente que ha llegado a rango infinito, no sé si lo harán por, eh, por el tema del matchmaking que de repente pues si no hacen eso tal Tal vez te vas a encontrar con más bots que otra cosa, pero de todas formas creo que sería una mejor medida, ¿no? Que lo que traten de emparejarnos a partir de rango 90 con gente que ya está en rango 100, pero bueno, ellos son los que manejan la data al final y tienen el control de su juego y saben que es lo mejor. Ahora, vayamos a lo siguiente... Eh, Tian se pregunta si, si dropeando o si bajando 30 rangos o descendiendo 30 rangos es, es, es, es suficiente para hacer el reseteo de ladder, esta parte de aquí no lo entiendo muy bien pero dice, se pregunta siguiendo nuevamente hasta el final no sea el descenso en este caso pero cambiándolo a que requiere el mismo número de juegos para poder alcanzar el infinito, sería mucho más divertido esta parte no la entiendo muy bien la verdad, no sé si es por la traducción de repente o por la forma en cómo se dice, pero Entiendo que cuando tú llegas a, a bajas no De rango 100 a rango 70 Empezando pues la temporada Subir esos 30 rangos pues conlleva A una serie de digamos de juegos Donde tienes que ganar cubos y también vas a perder Cubos y así hasta que puedas llegar A rango 100, no sé si él está Tratando de decir que de repente en vez de Hacer eso tal vez que tengas que ganar No sé 100 juegos y con eso pues ya Subes directamente al A rango 100 en lugar de estar ganando Cubos pero eso sería pues cambiar todo El sistema o toda la escena se podría decir del snap dentro de mi punto de vista o sea así es como lo estoy viendo no sé si de repente lo esté mal interpretando igual ustedes en los comentarios por ahí de repente lo pueden decir mejor que yo a ver muchachos ahora vamos a la siguiente parte que se sigue refiriendo al ladder no dice ego nunca va a ser una hot location dice que no le gusta el ego a a, a tian no en este caso tian es una persona muy razonable <ríe> en realidad ego tampoco a mí no me gusta mucho pero él lo bueno es que él dice acá que nunca va a ser una, una locación que va a salir, o sea, en esta que sale 24 horas de hot location que va a salir por ego, ya eso va a ser bien difícil que, que pase. Y creo que es bastante razonable. Igual esto sigue siendo una opinión de Tian, no sé si sea una decisión en general de Second Dinner, pero de todas maneras, me gusta el hecho de que ya un desarrollador también piense de esa manera, no que no haya un día donde, se, donde sea el evento donde solamente salga ego nada más. Las otras ubicaciones sí pueden ser, pero ego sí sería muy fastidioso que digamos que de cada 10 partidos. 6, 7 partidas sean de EGO, ¿no? Tú quieres jugar también las partidas. Ahora, eh, dice que los mazos... Eh, considera... Ah, ya, o sea, acá dice que los mazos que tú haces, ¿no? En este caso, si tú haces un mazo solamente de serie 2 o de serie 1 y no pones cartas de serie 3, serie 4, serie 5... Eso no va a ser tomado en cuenta para el matchmaking ¿no? Porque yo me acuerdo que había hace un tiempo Que había gente que preguntaba y decía Oye tío, si yo me hago solamente cartas de serie 1 Nada más, me hago un mazo con cartas de serie 1 ¿Me van a emparejar con alguien también de serie 1? No, no es así Esto ya no se toma en cuenta Eso no, Ese criterio no se toma en cuenta Al momento de que tú te emparejen con alguien Y aquí viene una data muy interesante Dice que 50% de los jugadores del juego Consiguen el rango 30 O llegan al rango 30 Luego dicen que entre el 4 al 5% de jugadores llegan al rango 80 y luego te dice que el MMR está basado en ambos en, en ambos criterios que son el retorno de cubos y el win rate, en este caso de un jugador luego aquí en la última parte Tian se vuelve a referir sobre el ladder y dice que nosotros queremos que los jugadores que llegan a infinito sean realmente dedicados y jugadores talentosos no eso es lo que ellos están buscando, es que un jugador que llegue a infinito es porque realmente se lo ha merecido porque a la sufre. ...ha tenido un arduo trabajo conociendo el meta... ...testeando diferentes mazos, armando sus propios mazos incluso... no, ...y que todo eso hace que un jugador sea dedicado y talentoso... ...que eso, que es lo que ellos están buscando, no, es un indicador para ellos... ...que el jugador que llega a rango 100 es porque posee esas cualidades... ...y ahora dice que Tian cree que el 1% de jugadores... ...que están en infinito es, una, es un muy buen objetivo... ...que en este caso vendría a ser el 1% de jugadores... ...de toda la población del juego... Yo recuerdo que en Hearthstone había también esto de que los jugadores que llegaban al legendario era del 1 al 2% de toda la población digamos general de jugadores de Hearthstone, entonces probablemente al tener este objetivo de 1% de toda la población de jugadores hace que sea más competitivo todavía el juego y hace que mucha más gente quiera tratar de alcanzar digamos este rango 100 porque saben que van a formar parte de un grupo muy selecto que será el 1% del total de jugadores, incluso dentro de todos estos comentarios hay mucha gente de todas maneras que le está agradeciendo por la información digamos a esta persona que ha hecho que se ha dedicado ¿no? y que se ha tomado el tiempo de poder compilar al menos 4 horas de 7 horas de conversación porque como les digo no, no todas las 7 horas han sido solamente donde Tian está hablando sino han pasado muchas más cosas pero aquí él ha podido sacar cosas bastante relevantes que como esta información última que les he dicho no sobre el tema de las de la parte del, del universo de jugadores que ocupan por ejemplo que están en el rango 40, que, que llegan al rango 80, ¿no? y cuáles son los, los objetivos que ellos tienen y hay cosas que más hemos revisado también sobre la parte de él, de los desiertos mazos que son buenos, de cuáles son las mejores cartas del juego, de qué es lo que tienen más o menos ahí observando, cuáles son las cartas que las tienen ahí en el watch list que están ahí a que les tiran un ojo, para poder de repente más adelante modificarlas de alguna manera o dejarlas ahí eso ya depende mucho del criterio de ellos también pero ha sido bastante entretenido informativo también Creo para mí, a pesar de, digamos, de todas estas aclaraciones que ha he hecho Blue Rain sobre todo lo que he escuchado y todo sobre lo, lo que ha podido resumir, igual es, es genial poder ir conociendo de a poco los desarrolladores y que tengan esta apertura, ¿no? De poder de repente eh, ser invitados o acceder, digamos, a poder ir a la transmisión de un streamer por ahí y comenzar a soltar algunos datos por ahí que la gente, de, de las preguntas que le vaya haciendo la gente. Me parece bastante genial eso, que hay un acercamiento de los desarrolladores, ¿no? O algunos de ellos al menos hacia la misma comunidad del juego Y por ahí vaya resolviendo algunas dudas O nos vaya tirando cierta información Que nos haga ver más o menos cómo va el futuro del juego, ¿no? En, en manos de qué personas están, qué capacidad tienen Ojo que este muchacho de acá tiene su doctorado en matemáticas Así que como analista de información del juego Pues debe ser un trome, debe ser un crack, debe ser muy bueno Entonces él está haciendo su trabajo Te está diciendo parte de su trabajo acá Y pues eh, tomémoslo como lo que es, ¿no? Es, es una opinión de él, hay buena información acá y tomemos en cuenta esto también para, para el futuro del mismo juego pero bien muchachos, espero que les haya gustado y les haya parecido informativo todo lo que les haya acabado de compartir. La verdad me he tenido que tomar un tiempo rapidito de, lo, de otras cosas que ando haciendo para poder hacer esto y poder llevarles, digamos, de alguna forma esta información un poquito más explicada o dentro, digamos, de también de mi interpretación y mi opinión que tengo acá, para que ustedes puedan ver pues todo lo que se dijo el día de hoy. Así que ya saben, de lunes a viernes estoy haciendo transmisiones en vivo en la plataforma Morada. Si gustan, si tienen alguna duda sobre lo que se ha dicho acá, pueden dejarla en los comentarios de este video o también pueden dejarlo pues, pueden ir a la transmisión eh, de lunes a viernes por las noches y ahí también poder hacer eh, las preguntas o consultas que tengan, ahí estaré encantado de poder respondérselas, así que ya saben, te espero allí, un abrazo para ti.